Les contamos también que el delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, Eusebio Robles, ha visitado el municipio de Hinojosa para ver cómo marchan las obras para crear un nuevo depósito de agua potable muy demandado. Nos hemos desplazado hasta Tartanero, hasta la superanía Hinojosa, para conocer de primera mano las obras que se están realizando con el nuevo depósito de agua un depósito que viene a cubrir las necesidades de este municipio, no solamente ahora, sino también en el futuro si hubiera un crecimiento. Estamos hablando de un depósito con una capacidad de 100 metros cúbicos. Esto nos permitirá dar cobertura a este municipio y a algún otro municipio de alrededor. El depósito actual que teníamos era un depósito que tenía 40 años, un depósito que ya sufría muchos defectos y con este nuevo depósito lo que vamos a conseguir también es que toda la coloración sea automática. Por tanto, también mejoremos la calidad de vida de los ciudadanos en cuanto a seguridad a la hora de consumir eh, el agua que está necesario. La realización de este depósito supone una inversión de 75.000 euros aproximadamente. Es una importante inversión en un municipio que... Eh, en la actualidad cuenta con 40 personas empadronadas, pero que a diario son 20 los que viven en este municipio. Es cierto que las puntas en el verano y en épocas festivas eh, se acerca a los 300 habitantes.